Brother, deja tu like ahora mismo en este vídeo y suscríbete si todavía no formas parte de la familia. Y es que Galactus está por llegar a Fortnite. O, o, o eso creo yo. Es que... Es que no lo veo, no lo veo. Está, está por el mapa, pero no lo veo. No, no está, no está. ¿Dónde ha ido? ¿Cuándo volverá? ¿Dónde... Está escondido Todas esas preguntas y muchas más Van a estar respondidas en este video. Así que chicos, os recomiendo que os quedéis hasta el final del video, Dejéis vuestro poderosísimo like Y prestéis muchísima atención ¿El pack del Joker gratis? ¡Sí! Puedes conseguir el pack del Joker totalmente gratis con la Neox Army. Tan solo debes hacer lo siguiente: Te diriges a Apoya un creador en la tienda de Fortnite. Das clic en Apoya a un creador e introduces el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar con tus compras dentro del juego al Tito Neox. Deja tu poderosísimo like en este video y simplemente debes estar suscrito. Así que activen la campanita del canal para no perderse ningún video y ningún directo de este canal. Recuerden. En la descripción vais a tener el link directamente para poder participar en el sorteo y que cuenten vuestras cosas que habéis cumplido. Así que chicos, pasaros por la descripción y ahí podéis participar. Así que, hey, Galactus, vamos a por ti, cerdo. Galactus, ya lleva meses esperando llegar a nuestra isla de Apolo. Ya lleva mucho tiempo observándonos, sabe cómo somos y a quién se va a enfrentar. Así que lo más probable es que Galactus esté cada vez más y más cerca de Apolo para lograr devorarlo. Aunque si entramos ahora en el mapa de Fortnite, veremos que Galactus no, no se puede ver. ¿Es acaso que ha desaparecido? ¿Es que acaso ha ido a por su mascarilla porque no llevaba? ¿Acaso ha sido cancelado el evento? Hmm... Vean las últimas imágenes que se tomaron de Galactus, así es, muchos de vosotros probablemente no visteis a Galactus justo en esta fase, porque todo sucedió demasiado deprisa. En un mismo día Galactus se hizo grande de golpe, ya ha llegado a Apolo y estaba escondiéndose justo debajo de las montañas, perfectamente se le ve el casco más grande que nunca. <risa> vale, tengo miedo, creo Creo que me acabo de hacer un poco de caca encima Acabáis de ver lo mismo que yo Si el evento realmente es así Y aparece Galactus delante de mis narices Tan grande como es Sin avisarme Creo que del susto que me pego me da un parraque ahí mismo Si estamos en streaming, lo verán Estaremos en directo el día del evento Yo digo sí Aquí están viendo las diferentes fases de Galactus que poco a poco pueden ver fue moviéndose y aumentando su tamaño. Entonces es que Galactus realmente se encuentra ya en nuestro universo. Ya está disponible muy cerca de Apolo pero está esperando a la llegada del evento para poder hacer su aparición en el juego. Vamos a hacer un pequeño flash al pasado para que recuerden lo que quiero que recuerden. Díganme, ¿vosotros estuvisteis en el evento del monstruo de Pico Polar? Donde pudimos ver claramente al monstruo de Pico Polar dentro del iceberg durante muchísimo tiempo. Y de repente, desapareció del iceberg, ya no había monstruo. Hasta el día del evento final. El monstruo apareció de repente de las aguas del juego, misteriosamente estaba ahí escondido todo este tiempo, pues creo que Galactus va a hacer una aparición igual que la del monstruo de Pico Polar. Pero con unas dimensiones que absolutamente nadie sabe ni puede lograr creer de lo grandioso que será. Debemos estar atentos, pero Galactus no volverá a aparecer en el juego ya hasta el día del evento final. Esto se ha filtrado de los archivos del juego y creemos que así será el principio del evento. Pero hay cosas esenciales en el evento que muchísima gente ha olvidado. Lógicamente no trabajo en Epic Games ni, ni nada por el estilo y realmente no sabemos a ciencia cierta lo que va a suceder dentro del juego. Pero hay muchos indicios y pistas que nos indican lo que debería estar pasando en este evento. Solo tenemos que prestar atención a los pequeños detalles No se trata de la primera vez que Fortnite nos deja ver objetos a larga distancia de, de sus eventos Antes de su llegada a la isla de Fortnite, ¿verdad? También la teoría de las mareas de las aguas de Fortnite Nos podría indicar la vista de Galactus todo este tiempo ya sabéis que las mareas del agua de cualquier planeta suben y bajan dependiendo de la luna. Entonces podría ser que la marea del agua de Fortnite ha bajado estos días y por eso no logramos ver el reflejo de Galactus de nuevo. Esta teoría es un poco más loca pero pensar que realmente tiene mucho sentido. Las mareas suben y bajan y el reflejo se ve afectado por lo que si la marea hubiese subido Galactus ahora no se ve. Por lo que... Si realmente Galactus se esconde debajo de las aguas de Fortnite... De nuevo como el monstruo de pico polar... Deberemos estar preparados para... Un gran tsunami que llegará de nuevo a la isla de Apolo. Pensar que las dimensiones de Galactus... Son... Estratosféricas. Es más grande que nuestro propio planeta en realidad. Pero no podrían recrear a Galactus tal cual con su tamaño real. No lo veríamos entero. Por lo que ahora... Siendo igualmente gigante, está escondido en algún lugar, parece, y el caos va a llegar pronto a Apolo. Prepárense para la llegada más épica de Galactus a la isla. Intentar hacerse con punto cero, porque eso fue lo que llamó su atención desde el principio a este planeta, el punto cero. La energía que desprende punto cero es tan grande que Galactus la vio a galaxias de distancia. Por eso fue que Thor vino a ayudarnos a protegernos. Ya que Galactus ya ha acabado con muchísimos otros planetas anteriormente devorándolos. Y es prácticamente invencible. Por lo que yo creo que Galactus no puede perder este combate en la isla. Así que probablemente... Cuando Galactus absorba punto cero, regresaremos de nuevo al puente, entre los mundos de Fortnite, y ahí será donde la batalla tendrá lugar. ¿Qué creen ustedes? De todas las teorías, ¿cuál creen que va a suceder? Os leo a todos en los comentarios, me encantaría de corazón saber qué opináis. Recuerden que con el código Mister de Neox, apoyen a la Neox Army, y un saludo muy grande a todos, gracias por estar aquí un día más. Y los que llegaron hasta el final del vídeo sois unos cracks, podéis comentar en el... Podéis comentar en los comentarios, Galactus ha desaparecido, y sabré que estáis aquí, y sabré que habéis llegado hasta el final, y os daré corazón. ¡Nos vemos mañana, cracks! ¡Chao!